Familia Niner, sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49 como cada semana. Y el lunes me da un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que andan por acá. La neta es que eh, hay noticias, hay cosas de qué hablar, ¿no? Desde que acabó la temporada no hemos parado. Hay, hay, hay mucha información. No ha parado de haber. Eh, y pues ya se acerca. Se acerca el draft, señores. Estamos a tres días. El jueves empieza el draft. Esta primera ronda pareciera no tan atractiva para los 49, pero... Vamos a ver, no, bueno, los saludo aquí en YouTube, todos los que me están viendo eh, y a todos los que me están escuchando en iBox y en Spotify. Eh, eh, gracias por, por, por también escuchar ahí los, los podcasts vía audio, ya saben que en la descripción les dejo los links también de esto. Las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Canal 49, ya regresé el miércoles pasado, ya nos vimos por ahí, fue un grato placer poderlos saludar, yo pensé que no iban a estar y regresaron eh, toda la banda twitchera y la neta me da mucho gusto poder platicar ahí en vivo y a todo color con ustedes, nos vemos este miércoles nuevamente, este, ahí en Twitch eh, Felicitaciones señores, los que estuvieron en el, en el sorteo que hice el viernes a todos los miembros, primeramente agradecerles y felicitar a Miguel Ramírez, Miguel ya vi que por ahí me escribiste, ya saben que yo los fines de semana, pues es la locura, ando de aquí para allá pero todos los lunes me reconecto y, y, y estamos en contacto para ver tu, toda tu información y poderte mandar esta, este banderín y esta placa que te ganaste este, ...el viernes pasado en el sorteo, ¿no? Eh, ya no fue necesario ni siquiera publicarlo en redes, ya me, ya me contactaste, bueno, ya me escribiste... De tomos, ...no sé si me mandaste correo si me lo mandaste, ya ahorita lo reviso... ...si no, ahí mándame toda tu información para poderte hacer llegar estos bonitos regalos... ...y recuerden que mes con mes estoy regalando cosas a todos los miembros dorados de Canal 49... ...allá abajito está el botoncito de unirse... ...todos los que quieran pertenecer a la familia de Canal 49, seguir apoy apoyando esta plataforma... Eh, ...pues bienvenidos y muchísimas gracias... Pero bueno, señores, entremos en materia y noticias. Eh, están pasando cosas en San Francisco. Ethan Wong que, eh, Wong, que era el vicepresidente de personal de los 49, ha decidido eh, irse o se va a ir. Y va a seguir a Trent Balky allá en los jaguares de Jacksonville. Miren, yo no sé si este señor... No sé cómo calificar su, su, su gestión en los Niners porque pues como vicepresidente de personal era encargado de, de revisar eh, la calidad de jugadores que se traen eh, tanto vía draft como agencia libre, etcétera, etcétera. Y creo que ahí hubo mucha falla también eh, en este sentido por muchas de las cosas que ya hemos hablado ¿no? anteriormente, casos como el de DeFord Ford, Jerick McKinnon, algunas elecciones del draft. Tal vez lo mejor para los Niners es que, es que se vaya. ...que le vaya como le tenga que ir allá en los jaguares... ...pero eh, vamos a ver quién ocupa este nuevo puesto, ¿no? Con toda esa nueva renovación en el staff de los 49 ...pues vamos a ver cómo se van llenando todos estos huecos en la bahía. Eh, eso, eso por un lado, y tan Juan. Eh, otra noticia, Marcel Harris... ...todos, muchos de ustedes lo ubican... ...este safety linebacker, ¿no? Que, bueno, llegó inicialmente eh, como safety de los Gators de Florida... Eh, casi no tuvo mucha participación mm, cuando más participó como septi era cuando estaba Robert Salah y pues el año pasado fue más híbrido lo estuvieron ocupando mucho como un linebacker no, ya saben que esta, esta, este cuerpo de linebackers de los 49 no es un cuerpo de linebackers muy común es, es como una onda más híbrida, como es que son más rápidos, son especies de, de, de tacleadores, pero también que, que tengan buenas coberturas de pase, ¿no? Que es una de las áreas fuertes de los Niners. Y Marcel Harris estuvo participando en diferentes juegos también ante la lesión de las lesiones que tuvo Dre Greenlow, eh, eh, este, hace salsa -gir. Pues Marge, Marcel Harris estuvo siendo ocupado no lo hizo mal tampoco fue nada espectacular y pues precisamente decide eh, seguir a Robert Sala se va a los Jets de Nueva York y pues bueno uno menos en la bahía eh, que la verdad pues mmm, que le vaya chido no yo siempre les deseo suerte a todos que le vaya bien eh, pero pues no tampoco es una baja a realmente considerable no otros que firmaron contrato desde la semana pasada ya no nos dio chance de hablarlo aquí fueron eh, Daniel Bronskill no nuestro guardia de derecho o que ha estado fungiendo eh, eh, mucho como guardia derecho, <coughs> perdón, ante las lesiones que ha habido también en la línea ofensiva, Daniel Bronsky el firma, le triplican el salario, lo cual me parece justo, creo que Daniel Bronsky ha sido alguien que, si bien en la cancha, pues no es nada eh, que no se pueda reemplazar, sí lo hemos ocupado mucho contra Aaron Donald, ¿no? y, este, y pues le echa ganas, a diferencia del tema Divo, que ahorita hablamos de eso, pues creo que sí es alguien que a lo mejor quiere un poquito el jersey y siempre se parte el hocico mucho en el campo. Entonces Daniel Bronskill me parece justo que le en el salario. Va a ganar por ahí creo de, de 3 millones de dólares eh, esta temporada. Yo creo que se lo ha ganado, la neta, si sí, se ha rifado. Lo han ocupado hasta de centro en alguna ocasión. Entonces Daniel Bronskill se queda. Y este chamaco que pues, no fue novato, ¿no? Ya tercer año, Joan Jennings, también le dan contrato y pues yo creo que puede ser quien, quien empiece a levantar la mano como la mancuerna pues de Brandon Ayuk no todo parece indicar que, que pues digo no sabemos qué va a pasar pero todo apunta hacia una dirección y posiblemente el que se quede como wide receiver número uno sea Brandon Ayuk y Joan Jennings puede ser ahí quien, quien haga del dos ¿no? ya veremos eso no es chistoso pero bueno quien haga de receptor número el número dos este... Pero me gustó, o sea, las cosas que mostró la temporada pasada, sobre todo aquel juego, el último juego de temporada contra los Rams, me parece que hizo las cosas bien, Joan. Yo creo que si le dan un poquito más de juego y le tiene un poquito más de, de confianza, Shanahan puede resultar bueno porque ha mostrado seguridad en sus manos. No es un excelente corredor de rutas, pero tampoco es malo corriendo rutas. Es muy buen bloqueador. Lo que le falta a Joan Jennings es velocidad porque también es, es un... Es un eh, es una locomotorita, ¿no? Es bien difícil también taclearlo, es muy duro. Eso ya se hablaba desde el colegial. Entonces yo creo que si le dan oportunidades puede ser un receptor de, de, de posición y yo creo que lo puede hacer bien. Ojalá pueda trabajar un poco más su, su velocidad sobre todo en cómo corre sus rutas pero creo que, que lo va a hacer bien y creo que también es un buen movimiento, un movimiento inteligente para los Niners para tratar de mantener lo más sólido posible el cuerpo de receptores ¿no? Receptores que también pues ya están trabajando con Lance que ya están entrenando porque recuerden que ya eh, empezaron los entrenamientos voluntarios y desde antes ya estuvieron trabajando ¿no? Entonces yo creo que ya se está empezando a crear esta esta química, o están buscando crear esta química entre Lance, Ayuk eh, Joan Jennings y el que me digan por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos Daniel Bronskill y Joan Jennings de regreso a los Niners para este 2022 y pues bueno, entremos de lleno con este tema, ¿no? Que yo creo que ya está a punto de llegar al fin eh, esta novela llamada Divo Samuel estamos a tres días del draft y todo indica que se va a ir, ¿no? Por ahí salió un video en Instagram donde el señor eh, está como en un antro, está como una fiesta. Y po, están ahí con un letrero que dice Divo se queda en San Francisco. Y lo enfocan y le hace así como nada que ver, ¿no? Como corten eso o no sé. Entonces pues yo creo que ya, ya este matrimonio ya no va a llegar a ningún lado. Eh, sí creo que ya, ya, ya hablé del tema el jueves pasado, ¿no? Ya les expuse más o menos cómo lo veo yo. Está en su derecho de pedir lo que él quiera. Pero los 49 también están en el derecho de no cumplirle su capricho al señor Divo Samuel. Y si se quiere ir, pues que le circule, ¿no? Es el mejor momento para cambiarlo, porque si nos aguantamos este año que juegue aún a su a regañadientes, pues no le vamos a sacar nada absolutamente al próximo. Es, es el mejor momento y creo que la salida más, más sana para ambas partes es un trade. Que el señor Divo se vaya a donde quiera, que le paguen los millones que está buscando y a nosotros que nos repongan un poco de lo que perdimos con Trey Lance. Creo que sería una buena transacción sí vamos a extrañar a Divo Samuel, yo sí lo voy a extrañar en el sentido de lo que aportaba la ofensiva, ¿no? Pero pues no es Jerry Rice, no es Joe Montana, no es Steve Young, no es uno de estos nombres que, que amaré por siempre y jamás, ¿no? Sí, le tenía yo mucho respeto. Y le sigo teniendo respeto a Divo, ¿no? Creo que, que el fondo de, de lo que él está haciendo está bien. La forma no me gustó. No creo que se montó en este machito. Porque creo, no sé, pero parece que el mismo, su mismo, eh, que es su mismo representante, es el representante de, de, de Antonio Brown. Entonces, pues ya. <ríe> Ya saben cómo se las gastan estos señores. Quizá que les metan en la cabeza. Y pues Divo Samuel creo que está perdiendo un poquito el, el piso. Entiendo por qué lo está pidiendo. Entiendo por qué necesita la lana ya ahorita. Está en un punto alto. Y creo que ahorita es cuando más valía tiene. Pero eso nos conviene. Porque yo creo que Divo sí vale una primera ronda. Y yo creo que todavía vale hasta una segunda. Una primera, una segunda. Y yo todavía pediría un jugador. La neta. ¿no? O sea, lo quieres, te va a costar esto. Porque creo que en ese sentido los, los Niners de repente no se ponen muy bus a la directiva y hacen unos trades que no están tan tan chidos. Unas negociaciones que, bueno, son muy cuestionables. Pero bueno, yo creo, yo, Pablo, creo. Así al principio yo pensaba que esto iba a terminar bien, ¿no? Que, que iban a tener, pues era decir, y afloja y que iban a llegar a un acuerdo y que digo pues al final iba a acceder a quedarse en los Niners. Pero a todas luces se ve que no quiere porque pues se habla... Primero se hablaba de que quería mucho dinero. Luego se habló de que... Eh, pues el problema es que no le gustaba cómo lo usaban, ¿no? Que bueno, eso pues no tiene sentido... Porque el equipo que lo quiera... Pues va a ser por eso, pero bueno. Y luego ya dijo que pues porque quería estar cerca de su familia. Total, ha puesto muchas, muchas... Eh, muchas eh, peros. Y yo creo que más bien es pues, clarísimo que no quiere estar. Y cuando alguien no quiere estar... Pues mejor la neta es circularlo. Alguien que desprecia al equipo pues para qué lo queremos acá, ¿no? La verdad es que creo que le va a ir mejor en otro lado y a nosotros nos va a convenir conseguir cosas chidas a cambio de Divo Samuel. Por lo tanto, yo creo que en el draft, yo al igual que ustedes pensaba que ese draft pues no era nada atractivo, al menos en la primera ronda, ¿no? Porque ya nosotros tenemos hasta el segundo día, el pick 63 me parece que es el que tenemos, a 61 por ahí, hasta el momento, repito, todo puede pasar, y yo creo que en esta primera ronda hay que estar atentos porque si se va a dar un trade con Divo Samuel, o eh, ¿se dan estos días de aquí al jueves o el mismo jueves en, en el pick ya sea de los Jets, ya sea en el pick de Filadelfia, en alguno de los de Filadelfia, tal vez Detroit, no sabemos. Tal vez por ahí se anuncie algún trade en el que pues, el, el, la moneda de cambio sea Divo Samuel. Por ahí se está hablando hasta de un como un combo, ¿no? Samuel y Garópolo y a ver quién levanta la mano. Entonces, pues bueno, ya veremos qué, qué sucede en el draft. Hay que estar atentos a esta primera ronda. Este jueves va a ser, me parece, que como a las 6 de la tarde empieza, ¿no? Empieza a las 6 de la tarde el draft. Desde las 5 empieza la transmisión. Yo voy a hacer un en, en vivo a las 5 de la tarde. Me voy a conectar, señores. Este, este jueves no va a haber canal 49. Como tal, como siempre los hago. Este jueves voy a hacer un, un en vivo con todos ustedes, con los que me quieran acompañar, para estar platicando de todos estos temas, para, para, para estar compartiendo previo al draft. Y pues por ahí nos quedaremos algún ratito en las primeras rondas, platicando mientras lo estamos viendo, a ver si sucede algo. ¿no? Eh, yo creo que si Divo se va a ir, se tiene que ir en las primeras 10 rondas, en los primeros 10 picks alguien tiene que levantar la mano después del pick 10. No sé si ya sería una buena negociación, pero después del pick 15 yo creo que ya sería regalar a Divo Samuel, yo creo que sí tiene que valer dentro de las primeras, entre las 7 y la 15, por ahí se tiene que ir Divo Samuel, si no se va ahí, pues ya va a ser complicado creo yo que, que pueda haber un cambio justo para los 49, por eso hay que estar atentos y, y, y veremos también si, si pasa algo con Garoppolo o no, pero bueno... Parece ser que la novela Divo Samuel está a punto de llegar a su fin. Este jueves creo que, que sabremos el desenlace. Así que estemos atentos al draft, señores. Por ahí nos vemos este juevesito ahí en, en Canal 49. Eh, pero pues bueno. Y, y ya por último, ¿no? pues tampoco me quiero extender mucho. Yo creo que va a estar más chido platicar el jueves con todos ustedes. Eh, y compartir y sacar las cosas que... Compartimos para un poco el, el, el, el, el, en, el, en el sorteo y en Twitch. Hemos estado platicando, o platicamos el miércoles pasado... Pero aquí ya plata, platicaremos todos juntos, ¿no? Um, se viene un jersey nuevo para los... Bueno, nuevo, eh, con modificaciones. Van a recuperar un poco de la tradición de los Niners. Y les van a poner ahí algunas eh, cosillas nuevas. O que no se habían usado desde hace mucho tiempo. El, el nombre de 49ers va a estar aquí en el pecho. Y en lugar de dos, va a regresar a tener tres franjas en los, en los laterales, ¿no? En los brazos o en los hombros yo creo que son detallitos eh, buenos para los que nos gustan los jerseys al menos hermanos de uno temporada tras temporada son motivos chidos para, para coleccionar para tenerlo hay una edición especial ¿no? ya el año pasado fue el, el que conmemoró los 75 años de, de los Niners y este año le van a hacer como este homenaje a, a los jerseys de retros y en el casco también me parece que atrás va a decir 49ers como decían aquellos en aquellas épocas que hasta se usaban los cascos Riddle y los Bike no sé si alguien los recuerda entonces, este, pues bueno, regresan estos jerseys, yo creo que van a estar chidos, así que iremos apartando. Nada más no vayan a comprar el de Divo porque creo que ya no va a haber. <risa> y si hay, pues los van a estar dando muy baratos, ¿no? Porque también se habla de que, pues está buscando ahí que la gente que compró el jersey de Divo, al menos el año, pues desde el año pasado o en estos meses, pues se les pueda hacer como algún intercambio si es que se va Divo Samuel, ¿no? Pero bueno, eso ya será otra, otra situación. Eso es lo que, lo que acontece hasta el momento, señores, en el mundo Niner. Después de este jueves, pues va a explotar, van a explotar muchas cosas. Va, va a haber mucha información, mucha más de la que ha habido. Y pues ya el próximo jueves, de este jueves en 8, estaremos analizando nuestras elecciones del draft. Estaremos platicando qué es lo que llegó, qué es lo que obtuvimos o qué perdimos. Y revisaremos a toda la nueva clase que llegue a la bahía, señores. Entonces, pues atentos. Nos vemos este miércoles en Twitch. 6 y media de la tarde, ahí en Twitch nos vemos para platicar, cotorrear, jugar, comentar, compartir. El jueves eh, en vivo aquí en YouTube para platicar previo al draft y un poquito dentro de la primera ronda. Ahí estaremos compartiendo con ustedes mientras lo vemos. Se los estaré narrando lo que yo vaya viendo. Y. Eh, y el siguiente jueves pues ya entramos con el análisis más el podcast de lunes donde hablaremos como de bote pronto lo que más o menos vimos del draft, etcétera, etcétera. Pero bueno, señores, les mando un abrazote. Hasta aquí el podcast. Eh, cuídense mucho. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.